Para ahorrar tiempo, te aconsejo a trabajar con la barra mágica. Para acceder a la barra mágica, la vamos a encontrar debajo de la herramienta de selección, la tenemos presionado y elegimos barra mágica o el atajo de teclado Y. Yeah. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente con un clic y automáticamente me reconoce todos los objetos que tienen ese mismo color de relleno y en el panel de propiedades puedo cambiar por cualquier otro simplemente voy a repetir este ejercicio con un clic acá y mira ya lo tienes ahí seleccionado pero también va a seleccionar otros objetos que tengan una opacidad baja como los que tenemos aquí me ve que la parte derecha donde dice transparencia y me ha seleccionado los objetos que tienen esa opacidad mínima otra forma también para trabajar con esta herramienta y con selección puedes utilizar la herramienta de selección la directa que está aquí ok te das cuenta que este objeto tiene color de trazo y de, eh, de relleno te vas aquí a selección, mismo y tienes varias opciones. Por ejemplo, tienes modos de fusión, tienes trazo y relleno, color de relleno. Yo voy a elegir el que dice eh, trazo o ancho de trazo. Lo suelto y me selecciona los tres objetos que tienen ese ancho de trazo. Voy a elegir este que está acá. Me voy otra vez aquí a selección, mismo y vamos a poner opacidad. Y ahí me está seleccionando los objetos que tienen esa misma opacidad. Qué chévere saber que estás compartiendo cada lección con este curso que está diseñado para ti. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.